Cómo han sido estos meses, eh, todo este tiempo, eh, no estamos acostumbrados los argentinos a que se investigue justamente la parte interna de nuestro funcionamiento, porque en este caso tiene que ver con la justicia, ¿no? Es un juez federal el que está siendo investigado. Sí, han sido meses de profundo trabajo eh, investigativo y eh, con mi equipo y a, además con el apoyo de fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica, Fuimos de a poco reuniendo todo el caudal probatorio que demuestra lo que recién dijo Sebastián. Esto está en el expediente demostrado por un cúmulo de pruebas. Uh -huh. eh, o sea que Y eh, la conclusión que elaboramos, que fue y la presentamos al juez el 30 de septiembre pasado, enumera esas pruebas uh -huh. en alrededor de 700 hojas y ahí hemos, además del juez, hemos acusado a 28 imputados más, dentro del total hay eh, otras personas que este, su, su situación está por definirse procesalmente. Ese escrito es el resultado de, como le digo, de una larga investigación, y en la cual hemos, hemos trabajado, hay que decirlo, hemos trabajado tranquilos, eh, más allá de la hostilidad que nos ha de parado el juez y sus abogados y otros abogados también este, de otros imputados. Uh -huh. En cuanto al poder judicial, en cuanto a lo que hace nuestra sí. función, hemos trabajado... De todas tra maneras, permítame decirle, sí. este, Dante, que fue muy fuerte verlo con chaleco antibalas a usted en algún momento. Claro, porque en un momento sí, sí, para mí también, no y para mi entorno familiar también, porque hubo amenazas de, de, de directas en mi contra y fue la policía la que me sugirió tomar medidas extremas de protección que duraron un tiempo prolongado y ahora y sigo con, con medidas de, de protección. Eh, van cambiando la modalidad, uh -huh. ¿no? O sea, el, eh, pues, no, sé, no puedo no estar con el chaleco, pero estoy con la policía, sea sí, la que sí. me acompaña. Así que, bueno, han sido... En un momento, meses, meses este, intensos, de, de, de, con muchas acusaciones en mi contra, todas rechazadas por los jueces que intervienen, y hemos llegado a la... y por eso estoy aquí, este, para que la ciudadanía, para que este, la, la, el, los, eh, los televidentes conozcan de, de, uh -huh. de, de, de, de, de primera mano qué se ha hecho y hacia dónde va esta causa, que es tan importante. Seba. Eh, doctor, hemos repasado en los últimos días la declaración que ha hecho Walter Venter en el Consejo de la Magistratura Más allá que no es la, la causa donde está usted Pero es uh -huh. básicamente lo mismo o, o la misma teoría defensiva eh, que tiene el expediente Que uh -huh. es acusarle a usted, decir que hay una enemistad con usted Porque en algún momento pelearon algún puesto por ser juez que lo termina ganando él Y por esto se habría armado todo este expediente entre otras cosas, ha dicho sí, eso. El problema que tiene Bento, eh, me enfoco con él en, él en particular, sí. ¿no? porque eh, hay otros imputados, pero el problema que tiene él eh, es el expediente y las pruebas que hay en el expediente que no logra hasta el momento refutarlas y dudo que logre hacerlo. Entonces la estrategia que tiene, como no puede enfrentar el expediente, las pruebas, las numerosas pruebas que existen en su contra, le doy un ejemplo, por eh, el, el, la relación delictiva que tiene él con Aliaga, que era su mano derecha, nosotros la hemos probado por nueve cursos probatorios. Un ejemplo de eso. Y así se van sumando las pruebas, comunicaciones telefónicas, ah, las Bueno, ahí hay un punto importante, las llamadas, este, las, 260 y y la, pico las 265 llamadas. llamadas que nunca explicó y nunca creo que nunca explicará. Eh, se suman otras, otras numerosas Llamadas, perdóneme yo me voy metiendo porque sí, ustedes sí. por ahí lo tienen mm. recontra claro y yo soy uno de los que lo ha ido siguiendo a través de ustedes. Claro. Llamadas que tenía con Aliaga. Sí, sí, no, eh, fue así, para explicarlo rápidamente. Uh -huh. eh, cuando, cuando Aliaga es secuestrado, sí. el fiscal que interviene en esa causa ordena que se extraiga una copia del SIM card del teléfono que se había perdido. Uh -huh. Esa copia permaneció en ese expediente como, como prueba. No era tan determinante para ese expediente esa copia de ese teléfono. El fiscal no trajo ninguna conclusión de, de, ese, de, ese, de esa copia y permaneció eh, allí eh, reservada. Cuando en nuestra investigación nosotros nos enteramos que eh, Aliaga le decía al juez Primo, en las conversaciones que tenían frecuentes, nos fijamos en la copia del SIM card de, de Aliaga, la copia del SIM card, eh, para que entiendan los presidentes, uh -huh, uh -huh. es algo que guardan las prestatarias pese a que el teléfono no esté, esté perdido. Claro. Todos nosotros tenemos, tenemos un teléfono un registro, claro. y todo hay un registro que, al que se puede acceder con orden judicial. Allí demostramos que estaba agendado un tal primo, como nosotros teníamos conocimiento, y que tenían 265 conversaciones entre otras, porque debe haber tenido más, pero eran las que conservaba el SINCAR, que no conserva toda la historial. Bueno, eso demostraba, esa fue la primera eh, prueba contundente que demostraba la relación entre Vente y quien era su mano derecha en la banda, eh, en esta organización ilícita. ¿Cómo funcionaba? ¿Usted me puede refrescar? Algo dijo... O sea, eh, eh, eh, eh, perdón, antes sí, quiero sí. terminar esta idea, porque en el Consejo de la Magistratura, como no puede con el expediente, instala temas ajeno al expediente, como que existe una conspiración en su contra. A ver, en el expediente han intervenido, hemos intervenido, 17 magistrados. De Hasta incluso tres, de Buenos Aires. De cuatro jurisdicciones distintas, tres instancias distintas. O sea, pensar en una conspiración, eso es, se, se, se, se, se cae por sí mismo. Y además, el tema de la enemistad, a mí me ha recusado seis veces en la causa y la, los jueces me han confirmado otras seis veces, o sea, este, no existe enemistad, no existe conspiración. Lo que existe es un expediente que tiene 50 cuerpos, que tiene, como le dije, 29 imputados y una enorme cantidad de pruebas, más de 100 testigos. Eso es lo que eh, Bento intenta evitar y no puede. Eh, y, y respecto a lo que a lo, vos, eh, uh -huh. me preguntabas sobre el funcionamiento, esto algo, algo dijo Sebastián... Es una banda que opera en un ámbito judicial, por lo tanto es lógico que el, en, la, en la cabeza de la banda esté un juez, que es quien depende, quien es el que, el que da el, el, el broche final a la maniobra. Pero eso no quiere decir que el juez, a veces sí lo hacía, pero no quiere decir que el juez fuera él mismo a pedir la coima a las personas que estaban detenidas. Y no, para eso tenía una estructura abajo de él, de abogados y de este, y de o de, o de, de Alega que no era abogado, que contactaban a los presos, a las familias, que le ofrecían este eh, un arreglo ilícito, eso sí dependía del juez, a cambio de dinero. Y una vez que se pagaba el, el dinero, el, el juez hacía su parte. Rubricaba. O sea, es, y es, es el que tiene la firma para conceder la, la, el beneficio. Sin él es imposible que se concrete la maniobra. Ese es el esquema uh -huh, uh -huh. esencial con, con que funcionaba esta, esta banda. ¿no? O sea, el, el, el juez ha dicho como medio de defensa, yo no conozco a los... A los a, eh, a las personas que me acusan a mí de haberles pedido o que han dicho al fiscal a mí, que me han pedido coima, es que lo que pasa es que no hace falta que las conozca. Está tan arriba en la cúpula que los que se encargan de conocerlo y de tomar contacto con los presos y con los familiares son otros miembros de la banda. Es lo que le da el toque final, es uh -huh. eh, algo que no puede hacer otra persona que un juez. Así funcionaba. Y ese vínculo banda. usted sí lo tiene probado. Está probado por muchísimas pruebas. Está probada la relación de él con Allegro y la relación de él con los organizadores de la banda y con algunos miembros de la banda. O sea, tenemos enorme cantidad de pruebas. Y con, el, con algunos otros se relacionan uh -huh. entre sí. No es necesario jurídicamente que en una banda integrada por numerosas personas todos se conozcan. Todos eh, armen una reunión semanal. No sé, es una ridiculez. Las, las organizaciones delictivas funcionan de otra manera, más sutil. Es más sutil la, la, la, el funcionamiento. Esta banda tenía ese funcionamiento. Doctor y además cuando estamos hablando de liberar a presos son causas federales. Generalmente la mayoría creo que son de contrabando. Hay que, alguna que otra en narcotráfico donde las personas que son detenidos entienden que tienen medios económicos para eh, poder solventar las coimas. Claro. Eh, eh, y a eso voy, para que dé ejemplos a, a la gente que se quiere interiorizar con la causa. Por ejemplo, ¿de qué, ¿de qué cantidad de coimas estamos hablando? ¿Qué dinero? ¿Qué elementos? ¿Cómo eran? Cómo nosotros, se cuando digo nosotros, porque somos tres los fiscales que firmamos la acusación, por eso ejemplo, el plural, nosotros dijimos en la acusación, allí donde hay dinero, allí va la banda a buscar el dinero. Entonces Y generalmente el dinero en, la, en, las, en, muy, en las causas penales federales, está en las causas de contrabando, o sea, allí particularmente ponían el acento, pero también en causa de narcotráfico, también ponen el acento allí, o, o, este por ejemplo, tenemos probado que eh, un narcotraficante condenado recientemente formaba parte de la banda y era a la vez era beneficiario de... Bardinela eh, de los. Exacto, de, me refiero a Bardinela. Pero también sondearon a Aguilera alias El Rengo, para sacarle dinero. Le anunciaron, este es el funcionamiento de la, de la banda, le anunciaron con meses de anticipación que iba a tener problemas en la justicia federal. Y él nos lo ha dicho en una declaración testimonial... Nos ha dicho que, lo, lo sendero, que él dijo, mire, yo no tengo problema en la, en la justicia federal, ¿por qué, me, me, te, ¿por qué lo tendría? Y ya lo vas a tener. Y efectivamente se lo anunciaron y, lo, y vaya que lo tuvo. O sea, no era solo una, lo, opción, no era solo una opción pagar coimas, sino también a veces era un, hasta una extorsión pagado Y este, tener... nosotros hemos, hemos este, demostrado con pruebas que la banda actuaba tanto en, en fases previas a la judicialización como en fases posteriores, cuando ya la persona estaba detenida. En este caso es un caso paradigmático de miembros eh, eh, miembro de la banda que con conocimiento proveniente del jefe de la banda, que es Bento, eh, sabían que podía que se estaba gestando una causa este, federal. Entonces eh, lo, tratan de captarlo a la persona para pedirle dinero para evitar futuros problemas. Cuando los tienen los futuros problemas que se concretan, Ahí va otro miembro de la banda y le dice, viste lo que te dijimos hace eh, eh, unos meses atrás, lo que sea, este, el tiempo atrás, bueno, ahora se, ahora tenés el problema. Y ahora el monto es más, es mayor. Claro. Y los montos iban variando según este, la, la persona. Nosotros o sea que también vimos, había armado de causas. Sí, eh, había... <risa> el, el, el, eh, creo, que, creo que la, que el, eh, la banda aprovechaba... ...causas que ya estaban en marcha, uh. eh, no le hacía falta, falta armar causas... ...sino que con las causas que ya estaban radicadas en el juzgado de evento... Eh, ...ya le era suficiente como para pedir dinero, son... ...a ver, la libertad es algo tan preciado que eh, la, la, este mecanismo de, de la COIMA... Por, ...para obtener beneficios ilegales... Se basa en eso, ¿no? Uh -huh. Se basa en, en, en, en, en, en nada menos que en la libertad. Entonces nosotros hemos probado no solamente contactos con presos, en las cárceles, sino con familiares, reuniones con familiares en las cuales este, se referían elípticamente al juez, diciéndole si no ponen tanta cantidad de dinero, que iban en los montos eran variables a veces eran 250 mil dólares a veces eran 500 mil dólares por tres nosotros vemos este, este, este, este, este, Son cifras que son cifras que son cifras que son altísimas, que para son, de que son altísimas pero eh, pero además el, eh, desde el punto de vista moral que un juez aunque sea pida este, eh, a ver un, un favor por una causa ya es ya es, es moral, repudiable claro. ya es repudiable y desde el punto de vista jurídico nosotros nos dedicamos a, a, a, a investigar delitos eh, las, las cifras que se manejan son escalofriantes Entonces, y de ahí viene el tema de, de, de, los, de los bienes que tampoco puede justificar este juez los bienes personales sí. que tiene y toda su familia cuando uno, <coughs> siguiendo un poco los detalles, la verdad que las cifras este, y los datos son son como no, sé, no, no entran en la cabeza de muchos de nosotros eh, esto impacta impacta y seguirá impactando porque es una causa de una gravedad institucional enorme. Eh, yo creo que las, la, la, la, este, los mendocinos tienen perfectamente conciencia de lo que se está aquí hablando. ¿Él no ha eh, podido justificar nada de esto? Digo, con su sueldo, con su salario, que debe ser un buen sueldo... Sí, en bueno, él el claro, no, no hay manera de no, que no, justifique no. Hay en la, en la causa, y vuelvo al expediente, porque es el expediente el que él puede decir este, muchas cosas, pero el expediente lo que demuestra. En el expediente hay una pericia que demuestra que los bienes que tiene eh, son cuantiosos, pero además hay un detalle, no solamente cuantioso este, que podría, O sea, no explica, y eso lo ha resaltado la pericia, no explica el tema de los viajes. Yo he traído una, un detalle de los viajes, porque los viajes hay que pagarlos. Miren, eh, por ejemplo, viajes al, viaje al exterior, a Estados Unidos, que es su destino favorito. Eh, Bento en, en 11 años tiene contabilizado, me detengo en él, también en el grupo familiar, pero me detengo en él para avanzar, 900 días en el exterior. 900 días, esto da un promedio de... ...90 días al año en el exterior... ...pero viaja, ¿no? generalmente viaja con la familia, numerosa... ...eso hay que pagarlo, algunos va a hoteles de cinco estrellas... Él en el se... Consejo de la Magistratura dijo que por ahí aprovechaba promociones... ...por ejemplo, creo que una vez en los parques de Disney... ...que un caimán había mordido a un niño... Por esto estaba la entrada más barata. Él puede haber dicho lo que, lo que quiera, lo del Caimán. Eso lo ha dicho también en la casa. Sí, causa. lo dijo. Lo del Caimán, él puede haber dicho que lleva a su hijo este, a, a Disney. Lo que, lo que te puede decir muchas cosas. La prueba que está en el expediente indica esta cifra. Y además he dicho, ha dicho otra cosa, además de lo del Caimán. Dijo que lo pagaba en efectivo, porque como nosotros teníamos eh, datos que, que los pagos eran con tarjeta, él nos ha brindado a los investigadores un dato importante. Las tarjetas no son mías, hay que corroborarlo, ¿no? porque es la palabra de él, pero bueno. Los pago en efectivo los, los, los viajes. Este, aprovecho mil los pago en efectivo. Este, bueno, es una forma clásica de lavar dinero, pagar eh, eh, viajes en efectivo. Él lo ha dicho, él lo ha dicho él en el Consejo de la Ahora, cada viaje de estos eh, implica una enorme cantidad de dinero. Eso es lo que han eh, puesto hincapié el perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mire, este, puede haber tener todo esto, ya la, la cantidad de bienes cuantiosa, pero si eso le sumamos lo que gasta en la vida cotidiana, Gracias. en el comer y los viajes, y la plata que él mismo ha reconocido que gasta en los viajes, bueno, eh, esto evidentemente no cierra. Y eso es lo que no puede eh, este, explicar Bento, entonces que deriva, este, eh, la, eh, eh, eh, acusa, este, perturba, dice que, que, la, que, que es una, toda una confabulación en contra, que él puede demostrar todas frases este, que eh, no, se no, se, no se demuestran en, la, en el expediente, que él puede demostrar lo, los bienes que él utiliza, por ejemplo, con los autos. Ha llegado a decir que él compra aut eh, autos utilizados en Test Drive, eh, por ejemplo, este, eh, eh, para pagarlo que, más barato para, para pagar pagarlo poco más barato, barato que utiliza milla <coughs> que, que bueno eh, lo del caimán toda esta cosa que, que cuando uno va al expediente no eh, no no no no no puede refutar eso doctor nosotros desde que mmm, asesinaron a Diego aliaga ya por 2019 en ese momento el rumor extraoficialmente varios abogados comentaban ojo que él tenía ciertas influencias en la justicia federal Luego ya se empezó a nombrar, al menos extraoficialmente, que eh, Walter Bento era justamente el, era un puntero de Walter Bento por definirlo de alguna forma, hasta que esto queda plasmado en la causa. Sí, y siempre sí. hemos remarcado esto, Tribunales <coughs> Federales es un edificio muy chico, no es, <coughs> por lo menos aquí en Mendoza, no es como la justicia provincial donde tenés una gran variedad de jueces, de fiscales claro, y bien. demás. Tribunales Federales es muy chico. Sí, sí. Eh, y siempre remarcamos lo difícil que ha sido en ese contexto, en ese edificio tan pequeño, estar investigando al del despacho de al lado. Eh, básicamente, y de hecho, por lo que hemos reconstruido siempre en un principio el expediente, cuando surge el nombre de Walter Bento, fue picando eh, en varias fiscalías hasta que termina eh, en pues su casa. Así comenzó la causa, sí, sí, sí. Así comenzó la causa. ¿Cómo Entendré. fue el ambiente ahí en tribunales <coughs> cuando se tapa la olla? El, el ambiente está tan tenso en el, en, el, en el edificio que la Cámara Federal ha tomado medidas institucionales uh -huh. para eh, enfrentar este, este fenómeno. ¿Medidas como cuáles? Eh, pedirle al Consejo de la Magistratura que el juez, mientras esté en funciones, sea este, la, la desarrolle en otro lugar, que no la desarrolle en el edificio. Uh -huh. Ha aumentado la custodia del piso de la cámara y del piso en el cual trabaja, trabaja la fiscalía, mi equipo y las otras fiscalías, ha aumentado la custodia, ha, ha puesto cámaras y el ambiente allí, claro, es, está, está tenso porque eh, está trabajando, trabajando un juez acusado de gravísimos delitos y esa es la sede judicial. O sea, yo quiero destacar, el... el el, es un edificio judicial, que en la cual está bien, la dotación es menor que, la justicia, que en la justicia local pero es un edificio que debiera eh, eh, transmitir respeto, que debiera transmitir un ámbito recoleto, en el que la gente confíe, no desconfíe, en la que la gente pueda acceder a puertas abiertas, expresar sus reclamos, no que esté un edificio vallado y que haya que pedir este, documentos a las personas para controlar su ingreso, que esa claro. es la situación que se vive actualmente, pero que... Este, eh, la Cámara gracias a, la, a, la, a las acciones que la de, de la Cámara y el avance de la investigación, esto en algún momento va a volver a la normalidad y el edificio de tribunales federales va a ser un edificio de tribunales en el cual Me imagino lo que será el... durante el juicio ¿Cómo? Me imagino lo que va a ser durante el juicio sí, y, me, y hay que sí, sí, sí, sí va, va pero eso ya va a ser otra bueno. etapa ¿Qué, ¿Qué otros datos le les resultan fuertes o llamativos. Yo de los números, todo le digo, eh, lo, lo que he leído y lo que he escuchado, todo me ha llamado poderosamente la atención. ¿A usted hay algún otro...? Sí, muchísimos, muchísimos. A ver, el, sin, nosotros hemos pedido informaciones a Estados Unidos eh, porque sospechamos que allí hay movimiento de dinero de parte de este juez. Todavía esa información no la tenemos Estados Unidos no la, no la, ha, enviado, no la ha enviado. Transitoriamente hemos dejado esa investigación, porque contamos con datos que tiene que mandar a Estados Unidos, yo no puedo uh -huh. ir a Estados Unidos, no puedo, no puedo en misión este, oficial, este, oficial en hablar. No, eh, no puedo en misión oficial ir a recabar datos allá porque no, no, no los puedo hacer valer en un expediente. Pero sacando el tema de Estados Unidos, aquí aquí en Mendoza nomás, la, la, la cifra de bienes, una casa de 600, casi 600 metros cubiertos con pileta, quincho, cava, gimnasio, eh, siete departamentos, ocho locales comerciales, eh, el, eh, vehículos de alta gama, una camioneta. O sea, bueno, a ver, un juez eh, cobra un sueldo la comunidad, le paga un sueldo importante para precisamente evitar que ocurra lo que estamos investigando acá. Pero estas cifras son ya de por sí llamativas. Y si eso se le suma, el tema de los viajes, bueno, entonces eh, se reúne un cuadro eh, probatorio de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos que eh, nosotros lo tenemos por probado. Es nuestra función probarlo. Es una cantidad, Mira, para que se <coughs> tiene una cantidad de bienes de tal manera que, porque estamos hablando de toda la familia judicial Bento, o sea, digo... Walter Bento, esposa y los dos hijos, todos funcionarios de la Justicia Federal, <coughs> que me acuerdo en 2020 creo que cobraban entre los cuatro un millón pesos, bueno, andaba por ahí en 2020, ah, habría que actualizarlo, sí. ni siquiera cobrando esa cantidad de dinero por mes, pueden justificar, o sea, una cantidad de bienes para ni siquiera poderse justificar con ese sueldo. Para que no sea la palabra de él contra la palabra mía, que no tiene sentido esto, no, es, no, no, no funciona así esto, está en la causa penal la pericia, ...llevada a cabo por un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...y por peritos de la Procuraduría de Criminalidad Económica... ...que hasta el momento, Bento, no, no, no sé si los ha incluido en la conspiración... ...que están en, en, en contra de él... ...ellos peritos, tenía él también designados peritos para esa claro, pericia... ...que se retiraron de la pericia, cuando advirtieron que la pericia venía como, como venía... Se, ...se retiraron de la pericia, abandonaron el equipo porque las pericias se hacen en conjunto... Eso lo han determinado los peritos. Cuando han hecho jugar los ingresos, porque un juez tiene ingresos este, de, de, de que le paga la, la comunidad, cuando han hecho jugar los ingresos, incluso los ingresos de toda la familia, con los bienes y con los gastos, con los gastos de, por la casa fastuosa esta que menciono, por los viajes al exterior, un número llamativo, insólito de viajes, ...han concluido en inconsistencia... ...o han dicho, mire, nos falta información... ...para formar el... ...información, falta información que, que no provee él... Si ...me refiero al juez... Claro, claro. Este, ...falta información... ...o hay un, en determinadas inconsistencias... En, ...en lo que estamos este, informando... ...y bueno, este, esa es... ...la prueba pericial que obra en el expediente... ...si nosotros a eso... ...logramos sumarle... ...que eh, una eso lo, lo, lo logramos... ...tengo esperanza que lo logremos... Este, ...información de Estados Unidos... Él ya ha aportado información, ya le dijo en el Consejo de la Magistratura, e incluso ha pedido que se incorpore en la causa el tema del pago de los viajes con dinero. Con dinero. Eh, viaja a Estados Unidos que sabemos lo que cuesta un pasaje. Clarice. Un, pasaje, sí, sí, un claro. pasaje, se imaginan cinco pasajes, este, eh, y hotel, eh, alojamiento en hoteles de lujo. Esto. Esto eh, podrá aprovechar muchas promociones y momentos específicos de, de Miami en relación a una tragedia, como, pero bueno, esto, esto en el expediente es lo que consta. ¿Mm? Eh, tenemos que ir cerrando, ¿no, Sebastián? Pero ¿te queda algo a vos? Eh, <coughs> quería lo único preguntarle, hemos visto a Walter Bento las oportunidades que lo hemos escuchado declarar, ahora en el Consejo de la Magistratura, en algún momento en la causa estuvo varios días declarando de hechos, siempre él eh, con, con una actitud violenta al hablar, si hay que definirla de alguna sí, forma. Sí, sí. De hecho, al juez Eduardo Pigdéndolas, que es quien va avalando toda la investigación, lo trató de corrupto en alguna otra sí, instancia. Sí, sí, sí. Fuera el expediente, ¿tuvo alguna vez un cruce con él? Digo, cruzarse en tribunales, poder hablar algo. No, no, yo no tengo nada que hablar con... Con vento y no, no no me lo he cruzado porque o sea, ¿a qué voy? Pues, también en algún momento dejó un escrito en una caja fuerte dirigido al juez, pidiéndola diciendo al juez investigue bien, una cuestión así fuera el expediente un, ep un episodio está incluido dentro del repertorio de delitos que le hemos atribuido porque a ver, un juez de la nación eh, eh, vaciar una caja y dejar un papel adentro dirigido al juez que lo está investigando es un acto yo voy a emplear la palabra inquietante por emplear un término elegante, pero es un acto que construye un delito, es una perturbación, eh, de, es una perturbación para que se advierta la dimensión, que proviene de un juez de la Nación. Ya es una perturbación en sí de parte de cualquiera, este, eh, dejar vaciar una caja de seguridad y dejar una nota para cuando la abran, dirigida al juez que lo está investigando, es, eh, revela la conducta que ha tenido... Este juez, desde que se enteró que la causa estaba abierta, perturbar, eh, insultar, denigrar... Yo, primero el blanco era, era yo, el, su, su blanco predilecto. Después extendió el blanco cuando ya advirtió que la causa cobraba volumen y empezaban a... Después el blanco fue el juez y después el blanco fue la Cámara. Entonces siempre la estrategia, como dije antes, la estrategia de él es perturbar insultar, eh, denigrar, pero nunca, y eh, a los, también a, a los testigos, pero nunca enfrentar el expediente y las pruebas que están en el expediente, que ese es, ese es su problema, no, no ingresa ahí porque sabe que eh, ese, ese expediente este, eh, es muy posible que no, lo, que no pueda levantar esas pruebas. Entonces, ¿qué hace? Este, eh, to, todas intentar acciones perturbatorias por afuera por afuera para que ese para que ese expediente, eh, eh, no, para no enfrentarlo. Pero lamentablemente para él y para todos los imputados, o sea, porque eso ocurre en todos los expedientes, el expediente existe y sigue claro. su camino, y las pruebas están incorporadas legalmente, y eso es lo que va a dar eh, eh, motivo a que se, al juicio oral y público que se va a ventilar, ahí se van a ventilar las pruebas. Lo, lo último, ahora sí tenemos que cerrar la última pregunta. Usted ya solicitó la elevación a juicio de la causa, falta que se confirme lógicamente. Veremos si se realizará eh, el año que viene, si llega a esa instancia. Es muy probable. Eh, ¿Especulan con que Walter Bento llegue detenido y esposado ese día que arranque el juicio? No, sabemos que Ni, no depende de no, usted. Eh, que lo que pasa es que no depende de nosotros. Si, de, si dependiera del, del Ministerio Público, eh, Bento estaría preso. ¿Eh? Este, lo hemos, Se lo hemos pedido y el juez ha hecho lugar al pedido. Eh, hemos pedido al menos cinco veces la prisión preventiva. A ver, en una organización delictiva en la que están presos los organizadores, algunos organizadores, eh, a ver, es lógico que esté preso en la cabeza de la organización delictiva. Entonces, eh, hay un problema, como ustedes saben, hay un problema de eh, antejuicio. Ahí no se puede, no, no claro. se puede avanzar contra un juez, ahí es un trámite que está desarrollando. El consejo, el consejo de la, de la magistratura. magistratura. Entonces nosotros hemos trabajado en paralelo. Si yo les dijera le parece bien hasta ahora cómo viene trabajando ¿sí? y está trabajando con sus tiempos. Nosotros uh -huh. si yo le dijera mire no nos fijamos en lo que hace el consejo eh, se, se, se sonaría en, en sordina. No a ver nos fijamos porque nos interesa como ciudadanos. Claro. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo independientemente de lo que de lo que ocurre sí, en señor. el consejo. El, los tiempos del consejo son otros, la, la organización uh -huh. del consejo es otro. Está a mil kilómetros de acá. No, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, seguimos incorporando pruebas y sigue este expediente avanzando hacia donde tiene que avanzar, que es un juicio oral. Y, y déjenme cerrar con esto. El, él ha Es insólito, yo la primera vez que veo que un, que un imputado y abogados piden la elevación a juicio. Queremos ir a juicio. Yo no lo he visto nunca eso. No está previsto en la ley eso. Porque es una decisión que tiene que tomar el fiscal y el juez. ¿Por qué dicen eso? Eh, no lo dicen porque quieran el juicio, ese es falso, no lo quieren el juicio. El que, el, que nos, el que determinamos la necesidad del juicio somos nosotros, los fiscales, por motivos institucionales. Él eh, emplea esto para denigrar y atacar a los jueces que lo están investigando ahora, decir, que son parciales, y, dicen, y agregar, nosotros queremos ir al juicio para contar con tribunales imparciales, un tribunal imparcial que me juzgue. Esto es una doble perturbación, es... Eh, insultar a los jueces que lo, han, que lo han investigado y a los jueces que han intervenido en la causa y de paso mandar un mensaje inquietante a los jueces, que va jueces, juezas que van a intervenir en el futuro. Claro. Este, eh, entonces yo eso lo he manifestado. Este, ese, este mensaje que aparentemente es un mensaje institucional o un mensaje, no lo es, no lo es. Entonces hay que tener muy presente eso.